Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar cómo el tutor o la tutora habilita al profesorado para realizar un programa de refuerzo o profundización y bloquea el programa en Seneca. Sin más, el recorrido que debe hacer el tutor o tutora para activar el programa y habilitar al profesorado es el siguiente. Alumnado, gestión de la orientación, organización de la respuesta educativa, programas de atención a la diversidad. Aquí nos encontramos con un bloque de programas, como los programas de refuerzo para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la educación básica, los programas de refuerzo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el bachillerato, o los programas de profundización. En los tres casos el recorrido posterior sería el mismo, tanto para unos como para otros. Una vez hemos pinchado sobre el programa de refuerzo, nos aparece una ventana con el alumnado que se le ha aplicado o se le está aplicando a alguno de estos programas. A continuación, nos vamos a la parte superior derecha y clicamos en el botón Nuevo. Seleccionamos el curso y la unidad y nos saldrá todo el alumnado sobre el que podemos aplicar el programa. Clicamos sobre el alumno en concreto y nos aparecerá una ventana desplegable en la que pulsaremos Seleccionar. Posteriormente, aparecerá una nueva pantalla donde seleccionaremos las materias sobre las cuales vamos a aplicar el programa. En nuestro caso, y teniendo en cuenta el informe de evaluación psicopedagógica y las dificultades que presenta el alumno, vamos a seleccionar Lengua castellana, Inglés y Matemáticas. Una vez nos hemos llevado las materias a la derecha de la caja, aceptamos Arriba. De nuevo, tendremos la relación del alumnado. Nos iremos al alumno o alumna en concreto y con el botón derecho del ratón clicamos sobre la fila del curso de creación actual. Nos aparecerá un nuevo menú de opciones desplegable. Con la nueva pantalla, clicamos sobre apartados. Ahora completamos cada uno de los apartados. Datos del alumno. Detalles. Confirmamos. Informe de evaluación psicopedagógica Detalles Clicamos sobre nuevo Adjunto Y en documentos Seleccionamos el informe de evaluación psicopedagógica Más reciente Aceptamos Y volvemos Profesionales implicados Detalles Seleccionamos los profesionales Que le dan cada una de las materias Volvemos a aceptar y ya tenemos habilitado al profesorado para que pueda hacer su propuesta curricular. Una vez hayan introducido esta, nos iremos al apartado Información y colaboración de la familia o representantes legales. Detalles, introducimos la fecha de información y comunicación a la familia y nos vamos al apartado Colaboración familiar en el desarrollo de los programas de refuerzo, cumplimentándolo con los compromisos de la familia. Cuando tenemos todos los apartados completos, le damos a Aceptar. Después volvemos a Programas de refuerzo para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la educación básica. Nos vamos a la casilla del curso de creación y bloqueamos el programa. Esperamos haberos ayudado.